Bueno, ¿verdad o mentira? Rafael Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos. Bueno, eh, hay que respetar muchísimo. Eh, hay muchos españoles que han brillado en, en diferentes deportes. Rafael es uno de estos y posiblemente sea el mejor jugador o el mejor deportista español. Y yo creo que ya no es español, sino eh, dentro de lo que es la gama de... de de deportistas en el mundo, yo creo que es de los deportistas que están enmarcados a estar arriba del todo. Bueno, felicidades, por cierto, por, uh, por el niño. ¿Usted era más bueno en el tenis eh, que el fútbol de niño? Uh, de pequeño, posiblemente hubiese sido uh, mejor tenista, pero vamos, nos dedicamos al fútbol y... ¿Y salió bien? Bueno, salió bien. Uh, yo, sal... yo quedé satisfecho. O sea que el tenis tiene una cosa que es que se vive desde casa, se vive con la afición, que es una cosa fundamental y se tiene una pasión diferente. Y mira que a mí me gusta muchísimo el tenis. O sea, me gusta más el tenis que el fútbol. Pero a nivel de, de, de participar, de poder jugar, el fútbol te da muchas alegrías, muchas cosas que incluso las decepciones pues las tienes compartidas con, con un grupo de gente que, que llevas unos cuantos años y el club tiene una magia especial.